Hola amigos, bienvenidos a un tutorial más eh, Hoy vamos a ver cómo quitar esas molestas Cotas automáticas cada que hacemos una geometría Ya sea redondo, cuadrado, rectángulo eh, en Cualquier línea que hagamos en, dentro de nuestro sketch ¿sí? eh, Lo que queremos es de que cada que nosotros hagamos una dimensión O una, una figura, no se... Sé, ponga automáticamente las dimensiones conforme a lo que ya esté ahí eh, hecho ¿Sí? queremos hacer nuestro nuestro círculo y nosotros mismos eh, crear las dimensiones automáticamente y no estar borrándolas o darle, dándole clic a cada dimensión para estarla modificando bien, si te gustó el video o si te gusta tu, este video eh, te invito a que te suscribas me ayudes a darle like y compartirlo, para que más personas se enteren de, de, este, de estos tutoriales que estoy haciendo, para que haya más beneficiados de, de, de este software, que está muy bueno. Bien, vamos al, al tutorial para ya quitarnos de plano esa molestia de las cotas automáticas. Comencemos. Bien. En el video anterior, tutorial anterior, pues vieron que estuvimos viendo las instrucciones eh, y al hacer este cada figurita siempre nos, se nos ponían automáticamente las dimensiones. Bien, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a irnos aquí a un sketch. Y para que vean que se ponen automáticamente. ¿sí? Entonces eso lo queremos eliminar. Bien. Primero que nada... Permítame deje cerrarle aquí la ventana. Porque están los perrillos de mis vecinos ahí. <ríe> dando lata. Bien. Entonces. Vamos a irnos a preferencias. Nos vamos a ir. A buscar el dibujo croquis. Bueno, la opción croquis, perdón. Aquí nos vamos a ir a. Esta opción, acotaciones automáticas, continuas, la vamos a desactivar. ¿Sí? Pero eso no es todo. No, no, no creo que con eso ya se hizo. Vamos a corroborar que con el sketch ya no se pongan. Vamos a crear una cota. Ok, ya no se puso. El problema de esto, ¿sí?, que ustedes mientras estén trabajando aquí, pues no se les van a poner. Pero cuando ustedes hagan un archivo nuevo, se les van a poder a poner las molestas cotas automáticas. Entonces no queremos que eso pase. ¿Sí? Nos vamos a ir ahora a extrusión. Vamos a hacer la prueba aquí, que no voy a, vaya a pasar también lo mismo. Sí, se desactivó. Pero como les menciono, este... Al hacer un archivo nuevo, pues se vuelven a activar. Bien, entonces aquí ya quedó. Ahora lo que vamos a hacer es irnos a Archivo. Y vamos a modificar la configuración base de NX. Nos vamos a ir a Utilidades. En Valores Predeterminados por el Cliente. Sí, aquí tengan mucho cuidado en no moverle mucho a estas configuraciones. Porque hay veces que le mueven a algo y es muy difícil volverlo a restablecer. A menos de que tenga muy buena memoria. ¿Verdad? Bien. Nos vamos a ir aquí a general. No, perdón. A croquis. ¿Sí? Y vamos a buscar. Vamos a ver aquí cotas aquí miren dice restricciones y cotas deducidas dice autodim autodimensionamiento continuo en las aplicaciones de diseño esta es la que vamos a desactivar le damos a aplicar desactivamos este para que no nos vuelva a aparecer en futuras modificaciones que hagamos y Ahora nos vamos a ir a... Déjenme ver. Creo que había otra. Modelado. Parámetros de figura. Vamos a crecer un poquito más esto. Creo que esa era la única que había que desactivar en sólidos creo que sí permítanme déjenme sí creo que con ese va a ser eh, va a ser suficiente sí con eso va a ser suficiente vamos a a cerrar nuestro menú Vamos a darle guardar A nuestro archivo Para que se guarde todas las configuraciones Y vamos a volver a abrir nuestro NX ¿sí? Para corroborar Que ya las cotas automáticas Ya están desactivadas ¿sí? Ya no vamos a tener que estar Cada que hagamos un sketch nuevo O una instrucción nueva Estar desactivando Las dimensiones automáticas Bien, vamos a corroborarlo. Vamos a crear uno nuevo. Vamos a... ...pegarlo en esta ruta. Y, y le ponemos uno. Nada más para corroborar rápidamente. Bien, este es un archivo nuevo que se supone... Está virgen, ¿sí? Entonces vamos a empezar a corroborar con el sketch, a crear un, un sketch y vamos a crear dimensiones. ¿Vieron? Ya no, ya no apareció. ¿sí? Y aquí la opción de autodimensionamiento automática ya está desactivado. ¿sí? Vamos a la instrucción. Vamos a extrusionar este de abajo. Pero vamos a hacerle otra cosita aquí. Hacemos otro diámetro. Y ya también no se dimensionó. ¿Sí? Si nosotros hubiéramos activado las cotas automáticas. Se hubiera dimensionado de esta parte a esta parte. Se hubiera dimensionado con diámetro y todo. Pero ya quedó listo. Ah, ya se quedaron desactivadas nuestras dimensiones automáticas. Bien amigos, pues ahí vamos avanzando en la configuración de nuestro NX. Falta mucho más, pero conforme vayamos eh, introduciéndonos en, en las herramientas de diseño y vayamos usando nuevas características, vamos a ir dándonos cuenta de cómo vamos a estar eh, modificando nuestro interfaz para una mejor este, movilidad y funcionamiento y obviamente no va a tallar tanto. Bien, si les gustó este video, les invito a que compartan, denle like y síganme en mis canales de Facebook, YouTube. En Facebook es solo tutoriales y YouTube tu, eh, de todo un poco jorlere. Bien amigos, nos vemos en otro tutorial. Bye.